Escuché César Davian y su historia en donde fragua y me di cuenta que me ahogaba en un simple vaso de agua porque no tengo trabajo, con estudios en los medios y por no ganar dinero por mi música y mis medios, luego escuché a Khan con su nuevo tema King, mientras él dice que las cosas llegan porque sí, porque ya están destinadas por los dioses que conceden y difiero de su idea, aunque compré Y sin más, tig, te como una alarma que me grita Ya, ya algo por tu familia, ya salgo por ellos Porque ellos te mantuvieron a salvo Siempre vieron por lo tuyo y son tu mayor orgullo Pero ahora te toca porque ya hicieron lo suyo Y mucho más de lo debido y tú solo haces temas Y esperas que terceros te resuelvan tus problemas Recrimino estos fallos y me tiro a matar, no sé por qué pecho al ver desechos estos sueños, todo por sentirme grande aún siendo tan pequeño porque busco desahogarme con alguien que no contesta, mi introspección dejó de darme respuestas, la niña de mi vida me motiva y me guía, trabaja con una vida más dura que la mía, ella es así, sube porque sube, ese su escalón se las arregla y yo aquí con esta sensación me siento estancado aunque otros digan que no, me engrandecen pero yo Y despertar un tiempo atrás A pesar de que me digas que me vaya bien No sé, no sé por qué todo me sale mal Y cómo sentirme bien Solo quiero regresar A cuando me tenía fe Se fue mi feliz Me sentí incómodo y así lo concluí como un comunicólogo Pero siendo honesto ya me había cobardado Nunca fue lo mío, me sentía rechazado Siempre lo callé y lo guardé en una canción Y desde entonces nunca confronté mi situación No sé cómo despejar mis dudas y sentirme pleno Como le digo a mis padres que si como no fue lo mío que está medias, ellos creen que está lleno Y no ven que se regó porque me siento vacío Quise hacer un beat para escribir un nuevo tema Y solo puedo pensar en escribir cosas más frías Es una tontería, he hecho canción por mis problemas Y escribo de tristeza es porque cargo con la mía Pero es tarde y no puedo retractarme No creo dar la talla y tengo De que no decidir, ya es una elección Solo me siento orgulloso cuando grabo y me escucho Fui pragmático y lucho porque aún me falta mucho La música es que me controla Y no es que no hable de ella Es que ella siempre habla por sí sola Esta zona de confort me arrastra al abismo No tengo una solución para este nerviosismo Ya no quiero contarle a mi familia más lo mismo Porque me lo han dado todo que pedir más asesinismo Haría despertar No sé por qué todo me sale Sé que cansa escribir tanto pero es necesario Nunca me ayudaron los castigos a diario Me siento indispuesto por mi condición actual En fin, solo quise escribir por no llorar